Un buen día, ahora vamos a ver cómo calcular el volumen de una laguna en Archis, Es decir, estimar la capacidad de almacenamiento de un cuerpo de agua Ideal para lagos, lagunas, estanques o embalses Desde ArcMap voy a cargar primeramente un ejemplo En el cual deseo calcular el volumen de un cubo En este caso voy a mostrar las cotas Pestaña Label Label Feature in this Layer. Cota. Aceptar. La planicie la voy a hacer a, a partir del, de 100. La siguiente a 200. Este cuadrado mide 100%. Entonces, por lo tanto sería un cubo de 100%, 100%. Voy en Arc Toolbox. Primeramente selecciono las líneas participantes. La cota 0 y la cota 100. En la cota 100 quedará el el terraplén en este caso por decirlo creating voy a llamarlo test selecciono la capa ejemplo y el campo cota aceptamos y me ha creado un team Donde tenemos la parte plana a partir de la cuota 100, nosotros vamos a calcular el cubo de 100 por, 100% por 100% en el cuadro interior. Para lo cual simplemente voy a transformarlo a polígono desde Data Management Tools, Feature, Feature to Polygon. Aceptamos, abro la tabla de atributos, creo un nuevo campo. cuota doble voy a decirle que la cuota sea en 200 fill calculator 200 ahora desde ArcToolbox en 3D Analysis Tools triangulate surface, voy a seleccionar Polígono Volumen y selecciono el team, la capa de polígono aquí me pide el campo, sería cota a partir de la cota 200, 200 hacia abajo cuando se intersecte con el team va a ser el cálculo below, abajo, aceptar abro la tabla de atributos y podemos ver que tiene casi un millón de metros cúbicos si por ejemplo lo hiciera a 50 metros tendría que tener 500 mil metros cúbicos para lo cual lo voy a dejar en 150 realizo nuevamente el cálculo ok el volumen siguiente sería de 500.000 metros cúbicos de esta manera podemos comprobar que la herramienta trabaja bien vamos a eliminar todo y cargar la capa del ejemplo en este caso un deseo de, de una laguna Serían las curvas de nivel, creo un team como primer paso, había indicado, create team, selecciono la capa curvas de nivel, el campo cota, aceptamos, se, se ha creado el team, pero a mí me interesa calcular simplemente el volumen de esta laguna, donde selecciono con la flecha del cursor, entonces transformo esta, esta curva de nivel a polígono. Actual Box Data Management Tool Features Feature to Polygon. Aceptar. Quiero saber el valor de esta cota que está en 2044. En el polígono creo un nuevo campo. Abro la tabla de atributos. Add field. Cota. W. Ok. Con el valor 2044. aceptamos ahora desde ArcToolbox en 3D Analysis Tools Data Management Team perdón en triangulate surface polygon volume selecciono el team como entrada la capa del polígono acá el campo cota le digo pilo abajo y aceptamos, ahora si abro la tabla de atributos, puedo ver el volumen de la laguna, muy bien, esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado, y no olviden seguirme en todas las redes sociales, gracias.